Listo, reiterarles la bienvenida. Les agradecemos también mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden de la sesión. Al final de la exposición vamos a abrir un espacio para atender sus consultas que las pueden ir anotando en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra. Les damos la bienvenida a la charla sobre el programa de licenciamiento educacional en sistemas de información geográfica de ESRI que busca obtener el máximo provecho de este software que la Universidad de Costa Rica pone a disposición de su comunidad universitaria. Vamos a iniciar esta actividad con unas palabras del señor Jairo sosa Mesén, coordinador del área de gestión de usuarios del Centro de Informática. Hola, muy buenos días para todos y todas. La intención de nosotros como Centro de Informática verdad, es expandir el uso y que se logre un buen aprovechamiento de los licenciamientos con los que cuenta la universidad. Entonces, por eso les agradecemos tanto a don David como a don Sergio que hacen esta exposición y permiten dar a conocer realmente cuáles son los alcances, cómo pueden utilizar las licencias y cuáles serían las mejores prácticas, ¿verdad? Entonces, esperamos que sea de su agrado. Les invitamos a que posteriormente, si desean, pueden comunicarse con nosotros por medio del correo CI5000, si tuvieran alguna consulta, o las podemos evacuar también en, en esta sesión. Entonces, le recordamos que el software está incluido en el sitio web del Centro de Informática por medio del sitio web software.ucr.ac.cr y ahí pueden encontrar toda la información relacionada con el licenciamiento que, con el que cuenta la universidad. Sin más por el momento. Gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Jairo. Justamente para conocer más sobre el licenciamiento educacional de ESRI, nos acompañan esta mañana el señor Sergio Rodríguez. Él es ingeniero de soluciones y punge como desarrollador técnico de negocios en el área de comercialización de geotecnologías, Sociedad Anónima en Costa Rica. Tiene 27 años trabajando con tecnologías geoespaciales en diferentes instituciones públicas, privadas y de educación ha trabajado en proyectos en el ámbito de la Administración de Información Geoespacial, Administración e Implementación de Proyectos Geoespaciales para Empresas de Servicios Públicos, así como en gran cantidad de implementaciones, estrategias de arquitecturas y asesorías consultivas a proyectos de tecnología geográfica. Es profesional en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y máster en Telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nos acompaña también el señor David Aguilar. Él es director de proyectos de geotecnologías, sociedad anónima y coordinador de programas de licenciamientos educacionales de sistemas de información geográfica de ESRI. Es ingeniero en topografía y geodesia, graduado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Tiene más de 35 años de experiencia con tecnologías geoespaciales en diferentes instituciones públicas, privadas y de educación. Ha sido... Gerente de Geomática e instructor certificado de ESRI para cursos de capacitación de ARGIS. Actualmente es subdirector de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le cedo la palabra a los expositores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en la sesión del día de hoy que esperamos sea provechosa para todos. Hoy queremos. Eh, presentarles el, el programa de licenciamiento educacional que, como decía don Jairo, ya cuenta la Universidad de Costa Rica y que ustedes pueden sacarle eh, provecho. Voy a compartirles una breve presentación para comentarles un poco de qué comprende, qué incluye este programa de, de licenciamiento educacional. Voy a compartir en la pantalla, me confirman en el momento que ya la pueden ver. Ya la podemos ver, don David. Ok, muchas gracias. Bueno, el programa de licenciamiento educacional de ERRI eh, es un programa que fue diseñado por el fabricante, por ERRI, que es una empresa que está ubicada en Redlands, California, precisamente para dar apoyo a sistemas educacionales de diferentes niveles, en este caso a nivel universitario. ERRI ha apoyado a las universidades por más de 35 años. A diferentes niveles, hay apoyo a nivel de, de escuela primaria y secundaria, lo que es nivel K-12 en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, apoyo a, a bibliotecas, también a centros de investigación. Y en el caso específico de universidades, él brinda apoyo a cerca de 7.000 universidades a lo largo de todo el mundo, en los cuales se suministran eh, programas específicos para la enseñanza, para la investigación y también, que vamos a ver más adelante con Sergio, que ayudan también a una manera más eficiente de administración del campus. Este programa de licenciamiento educacional de Every está diseñado para poder maximizar la productividad y minimizar el costo en aquellas instituciones de educación donde un sistema de información geográfica es requerido por múltiples departamentos. Ya desde hace muchos años, CERRI tenía algunos programas de apoyo para eh, lo que se llaman Key lab de eh, licenciamiento para laboratorios dentro de centros universitarios. Hubo una cantidad limitada de, de licencias y también existen otros programas que, por ejemplo, permiten eh, tener acceso a licencias dentro de un departamento específico. Este programa que, con que cuenta hoy la Universidad de Costa Rica es un programa integral, global, que permite el acceso a todos los estudiantes y profesores de toda la Universidad de Costa Rica, incluyendo eh, los diferentes campus, los diferentes eh, eh, áreas y, como les digo, orientado tanto a la enseñanza como también a la investigación y, y la administración. ¿Cuáles son los beneficios que suministra este programa de licenciamiento educacional? Bueno, el programa de licenciamiento educacional proporciona una cantidad ilimitada de usuarios nombrados para la educación y la enseñanza. Este es un término interesante que tal vez vale la pena aclarar. Antes, eh, en esta tecnología hablábamos de licencias y hablábamos de, de licencias de sitio, donde la licencia quedaba asociada a una computadora específica. Hoy en día, la licencia se asigna a un usuario. Y ese usuario con sus credenciales puede acceder a su licencia desde cualquier lugar. Entonces, eso permite una flexibilidad mayor que la que se tenía anteriormente. Igualmente, el programa brinda acceso a software para estudiantes en diversos dispositivos. Ya el estudiante no solo está limitado a poder utilizar su licencia en un laboratorio de la universidad, sino que inclusive hay licencias que puede gestionar por medio del centro de informática para poder conectarse de su casa, para poder usar un dispositivo móvil con diferentes herramientas de software, eh, siempre y cuando sea para uso educativo, para procesos de aprendizaje. Eh, como les decía, el programa está destinado a un tipo de licenciamiento con condiciones muy favorables, siempre y cuando esté orientado a la enseñanza, a la investigación y la administración y gestión del campus. No es un software que esté orientado en este programa específico, ¿verdad? Para uso comercial, otros usos distintos a los que se indican. Y un aspecto muy importante es que tal vez algunos usuarios que ya tradicionalmente han usado las herramientas de Herbie conocen probablemente las herramientas de escritorio. Sin embargo, como vamos a ver en esta presentación, el programa incluye prácticamente todos los productos, incluyendo... Eh, productos avanzados, más allá, digamos, de, de los productos básicos que permiten que el usuario pueda sacarle un mayor provecho a la solución. Finalmente, eh, dentro del programa educacional también se incluyen eh, servicios de capacitación y soporte. Erick cuenta con una plataforma en línea de capacitación, lo que se llama e-learning, que permite que los usuarios puedan acceder a cursos en línea. Esos cursos están orientados a usuarios que ya han adquirido la solución y están disponibles también para todos los profesores, estudiantes, investigadores universitarios que forman parte de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, eh, también pueden contar con soporte técnico por parte de la empresa de geotecnologías, que es el distribuidor de, único de, de ERRI para Costa Rica, eh, Guatemala y Nicaragua. Y en caso de que requieran alguna ayuda técnica, eh, igual ¿verdad? pueden usar los canales internos que, que ya están establecidos, pero eh, también nosotros podemos apoyarlos eh, para resolución de eh, algunos problemas más complejos que tal vez no logren resolver. Y también eh, brindamos el apoyo directamente al centro de informática para que por medio de ellos también se puedan canalizar las consultas. Eh, un tema adicional... El programa eh, de ERRI no incluye capacitaciones guiadas por instructor ni capacitaciones presenciales. Sin embargo, eh, como un plus, Geotecnología ofrece cursos de capacitación para profesores eh, en los diferentes campos de, de enseñanza con cursos, eh, como les digo, dados por instructor eh, y que podemos gestionar eh, espacios eh, cursos que ya están programados. Eh, durante todo el año para impartirse en diferentes áreas de la solución y que eh, eventualmente por solicitud eh, de ustedes, ¿verdad?, eh, se podrían gestionar cupos eh, para profesores eh, que estén interesados en aprender un poco más sobre la solución. No voy a entrar en... Eh, con mucho detalle, porque mi compañero Sergio Rodríguez va a hablarles un poco más técnicamente sobre los diferentes productos. Pero como ustedes pueden ver, prácticamente ustedes tienen eh, la gama completa de la solución de ARGIT disponible con cantidades prácticamente ilimitadas de, de todos los productos. Eh, aquí no se desglosa en detalle, pero Henry tiene tres niveles de licenciamiento educacional. Small, medium y premium. Eh, perdón, small, medium y large, donde dependiendo no solo del de tamaño de la universidad, de la universidad, sino de la calificación de la universidad, el fabricante otorga alguno de estos tres niveles disponibles para la solución educacional. Y en el caso de la Universidad de Costa Rica tiene precisamente el nivel más alto. Que le da acceso y derecho a mayor cantidad de productos y servicios. Dentro de estos eh, productos y servicios con que cuenta la Universidad de Costa Rica está el ArcGIS Online, que es una solución en la nube que permite crear y compartir mapas web de forma interactiva. Esto lo vamos a ver con más detalle con algunos ejemplos por parte de mi compañero Sergio Rodríguez. También se incluyen licencias de usuario de Argis de nivel profesional, que estas son el nivel más alto, de tal forma que ustedes pueden crear mapas, hacer visualizaciones, análisis avanzados en dos y tres dimensiones desde el ArgIS Pro y también desde el ArcGIS Online pueden crear, editar, eh, compartir el contenido para ser usado por otros usuarios y otras aplicaciones también. El licenciamiento educacional comprende también la parte del ARGIS Enterprise, que es la solución multiusuario de ARGIS, donde ustedes podrían trabajar en un ambiente colaborativo con la flexibilidad de tener eh, en el centro de su sistema de información geográfica de la organización, un sistema robusto, un sistema eh, con capacidades para suministrar servicios eh, prácticamente a todos los usuarios. Además del producto base de ArcGIS Enterprise, también el licenciamiento incluye eh, una gran cantidad de extensiones. Ahí se listan las extensiones, ¿verdad? Son muchas, varias de estas y varios ejemplos de funcionalidades de estas los vamos a ver también con, con Sergio. También se incluyen dentro del licenciamiento educacional lo que se llaman eh, premium apps, que son aplicaciones eh, que no están incluidos en los productos base y que para los usuarios comerciales normalmente implican un costo adicional por cada una de esas licencias. Sin embargo, todos estos eh, productos premium están incluidos dentro del licenciamiento educacional. Aquí rápidamente verdad, podemos pensar en Business Analyst Web, Business Analyst Móvil, Every Community Analyst, you planner Insight, Scalibor, Urban. Pues Vean que hay una gran cantidad de productos premium que también están disponibles para ustedes. Un aspecto muy importante es que dentro del licenciamiento educacional y dentro de la solución de escritorio que incluye Airy se incluye el ArcGIS Pro. El ArcGIS Pro permite explorar, visualizar y analizar datos tanto en, en dos como en tres dimensiones, además de tener la posibilidad de compartir su trabajo en la nube por medio del ArcGIS Online o por medio del el portal por ArcGIS Enterprise, de tal forma que ustedes pueden tener también su solución personal, pero en un ambiente colaborativo. Además del ArcGIS Pro, se incluyen prácticamente todas las extensiones eh, disponibles para ese producto que ustedes también podían autorizar en sus computadoras. Un aspecto muy importante, sobre todo para los usuarios tradicionales de la solución, es que a nivel de escritorio eh, se ha trabajado mucho con el ARMAP. El ARMAP sigue existiendo, sin embargo, eh, ya existe el ARGIS Pro, que es un producto que lo supera en, en muchas características y que es el futuro de la solución de escritorio de sistemas de información geográfica. Y de lo que nos ha transmitido Ebre, este cambio de ARMAP hacia ARGIS Pro debe empezar con la educación. Y Es muy importante, sobre todo para los profesores, eh, que ya vayan incluyendo en sus cursos de capacitación donde actualmente usan ARMAP las herramientas de ArcGIS Pro. De igual manera, para los estudiantes que vayan pensando en el aprendizaje de esta herramienta, que es la que viene o la que está para futuro y que probablemente sea una herramienta de mucho provecho para cuando ustedes se incorporen en su momento al mercado laboral. Entonces, eh, yo los exhorto a que vayan haciendo esta transición que vayan migrando de ARMAP a ARGIS Pro. Hay mucha capacitación. Eh, nosotros podemos suministrarles apoyo de diferente tipo, de tal forma que eh, vayan dando ese paso hacia los nuevos productos, hacia la nueva versión de escritorio de la solución de ARGIS. Eh, con esto termino esta parte de, de la presentación. Eh, ahí en la presentación les estoy compartiendo un código QR, por si alguno quiere de una vez escanearlo, sino al final de la presentación se los puedo compartir nuevamente, donde van a tener acceso a una breve encuesta de, de opinión de la eh, presentación para conocer un poco también de retroalimentación de ustedes, de eh, la presentación que estamos impartiendo el día de hoy. Con eso pues estaría finalizando esta parte y le, le cedo la palabra a mi compañero eh, Sergio Rodríguez. Buenos días a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Voy a compartir por acá la, la imagen de mi computadora y tal vez nada más eh, si me confirman que están pudiendo pues verla correctamente. Ya está visible. Correcto. Perfecto. Muy bien. Gracias a todos por eh, acompañarnos el día de hoy. Como David lo indicaba, es un placer pues, estar con ustedes hoy y pues, darles esta breve charla en este espacio de hora y media en que podamos compartir las diferentes funcionalidades de los productos ARGIS y que ustedes puedan tener un contacto eh, sobre las soluciones que proveemos a nivel de sistemas de información geográfica para todos ustedes. Déjenme. Poner esta parte del Teams por acá para poder ver eh, la, la charla y verlos a ustedes también. Eh, por acá comparto el código QR que indica David también para que puedan ingresar y puedan llenar una encuesta eh, que está hecha de paso con la tecnología Argis y puedan tener un pues, contacto también con algunas aplicabilidades que provee la plataforma hoy para ustedes. Bueno, Geotecnologías, para hablar un poco de la empresa, es una empresa multinacional dedicada al desarrollo de soluciones para problemas basados en sistemas de información geográfica y tecnologías afines. Tenemos más de 25 años de experiencia, más de 50 colaboradores trabajando en la empresa, más de 5,000 usuarios entre Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, en que usan ARGIS y tecnologías conexas a los sistemas de información geográficos. ESRI se caracteriza por Entender la ciencia del dónde como un fenómeno realmente eh, actual, me atrevería a decir, en el cual la tecnología geográfica ha tomado un papel fundamental para entender el mundo, para entender las situaciones actuales, dónde estamos, cuáles son los fenómenos, cómo la geografía nos permite entender la evolución de los fenómenos de una forma muy diferente y a tomar decisiones. Eh, basadas también en variables geográficas y en el conocimiento geográfico y espacial. Vamos a ver un pequeño video y tal vez me indican si lo están escuchando, no sé si. No, no se escucha. ¿sí? Don Sergio, no se escucha. No. bueno, vamos a ver qué pasa por acá. a compartir nuevamente. Y ahora sí. We know we're interconnected, part of a broader, ever more complex home. It can inspire. can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture What you do keeps it working, moving, on time, you make it faster, smarter, better, you can answer, is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care. Be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power. See what others bueno, una idea clara que queremos hoy transmitirles y que este video lo encapsula muy bien es precisamente que las aplicabilidades geográficas son innumerables. Y que la tecnología GIS puede aplicarse a muchísimas áreas, todo lo que podamos básicamente mapear y que tiene ubicación geográfica es algo que podemos representar geográficamente y podemos apoyarnos con esta tecnología para darle un entendimiento mejor. Por eso es tan importante la visión hoy precisamente de la ciencia del dónde y cómo poderla aplicar a todos los fenómenos, porque en general nuestro mundo es un mundo cambiante que está hoy en día pues en surgimiento de una transformación todavía digital muy fuerte, ¿verdad? En donde precisamente la tecnología viene a apoyar toda esa gestión de transformación y ESRI en este punto eh, quiere liderar esa transformación digital desde el punto de vista también de la geografía proveyendo herramientas que le permitan a los usuarios utilizar la geografía como un disparador para la inteligencia de sus negocios para la inteligencia de sus situaciones y de sus labores verdad en general un aspecto importantísimo que hoy en día pues, confluye es el nivel de poder entender las realidades, poder entender cómo es el comportamiento de las tendencias del mundo, de las personas, cómo el gemelo digital, por ejemplo, nos puede eh, pues, básicamente ilustrar las tendencias, las formas en que queremos, por ejemplo, eh, tener sus gustos, tener, por ejemplo, las tendencias de uso, de aplicabilidades o innumerables cosas que nos definen como personas, pues la parte geográfica también es importante y es y precisamente nos permite guardar y almacenar y entender esa historia, entender ese comportamiento geográfico, esas tendencias de cómo se dan las diferentes situaciones a nivel de las personas y cómo eso pues puede apoyarnos en la parte geográfica también por eso lo sí que es algo muy importante y, y quizás eh, los usuarios que o las personas que ya han tenido un contacto con esta tecnología y lo utilizan han podido ya experimentar cómo antes y después de la utilización de esta tecnología se tiene una visión muy diferente de cómo puede aplicarse a la vida y la cotidianidad y entender las situaciones del mundo para tomar decisiones. Y precisamente es algo importante. Los SIC son un lenguaje que cuando las personas comienzan a entenderlo y a usarlo, comienzan a comprender cómo puede realmente apoyarles en su gestión y entienden cómo esta variable geográfica realmente les brinda un apoyo fundamental para tomar decisiones. ESRI provee la tecnología geográfica básicamente en tres diferentes pilares y hoy queremos enfocar esta charla un poco no a nivel solamente de productos, porque realmente nosotros hoy en día eh, tenemos cantidades de productos y como David lo mencionaba, eh, el licenciamiento educacional cuenta con muchísimas licencias y tipos de licencias. Básicamente hoy nos apoyamos en el entendimiento de cómo la tecnología geográfica puede apoyarnos para entender y resolver problemas de la realidad, de la cotidianidad de las personas. Y para eso, ESRI divide su plataforma en tres pilares fundamentales, básicamente modelando un sistema compuesto por subsistemas que nos permite gestionar, analizar y aplicar información geográfica. Esos tres pilares son, el primero es poder registrar información. Entonces, cualquier información geográfica que se dé, ya sea puntual, en tiempo real, eh, vectorial que sea delimitada, por ejemplo, por geometrías o a nivel de variable continua, que son fenómenos, por ejemplo, que se miden en un área geográfica y van cambiando, por ejemplo, como la temperatura, el viento, pueden ser registrados con la plataforma. Y toda esa información registrada con la plataforma puede ser utilizada para gestionar conocimiento. O sea, podemos mezclar, por ejemplo... Información de viento con información de humedad para poder generar nuevo entendimiento, nuevas capas o nueva información que nos provea mejor conocimiento sobre, por ejemplo, cómo se va distribuyendo ese fenómeno. Por ejemplo, podemos entender, por ejemplo, cómo la criminalidad afecta los digo, los, com, los comercios, las ventas y las diferentes situaciones, por ejemplo, que se dan en tendencias a nivel geográfico en nuestra sociedad. Por último, ESRI provee la posibilidad de que toda esta información, ya sea que se registra o que se analiza y genera nueva información analítica dispuesta para poder ser utilizada, pueda llegar a todas las personas que nosotros queramos. Bueno, y esas personas pueden actuar no solamente observando la información, sino también pueden participar creando información para poder apoyarse en la gestión y poder, pues, eh, también apoyar la gestión, como ustedes lo están haciendo en este momento, por ejemplo, llenando una encuesta a través de un formulario como el que les proveemos. Por último, para pues no entrar mucho en, en la presentación de PowerPoint, porque tratamos de que estas presentaciones realmente sean cortas, ESRI ha generado sus eh, eh, aplicaciones y sus funcionalidades como una plataforma Lista para ser utilizada y aquí quisiera enfocarme en un aspecto fundamental. Muchos de ustedes tal vez hasta hoy en día pues, conocen nuestras plataformas de escritorio, tal vez nuestro software Argis eh, Desktop y tal vez el software específico de Armap. Bueno, hoy en día, como, como lo mencionaba David, el software... Eh, de escritorio que realmente eh, pues apoyamos a nuestros clientes para que vayan evolucionando es ArcGIS Pro, ya es una plataforma completa que tiene muchísimo más funcionalidades que ARMAP ya tiene todas las funcionalidades de ARMAP eh, incluidas y muchas más porque es la plataforma que está creciendo, digamos, en, en la evolución. Es un sistema como lo vamos a ver ahora basado en 64 bits que tiene eh, ambiente de dos y tercera dimensión incluido en la misma plataforma, entre muchas otras características adicionales que pues, son valiosas para que ustedes puedan considerarlo. Pero la plataforma de escritorio no es todo nuestros productos. Realmente nuestra plataforma está incluida por muchas soluciones y productos que es una plataforma de uso y que está hecha para obedecer y crear y apoyar este tipo de patrones de uso. Los patrones de uso es lo que es bien entendido en todos estos años que sus usuarios utilizan más la plataforma. La utilizan para mapear y visualizar información, para gestionar información, para aspectos que tienen que ver con movilidad, análisis, diseño y planificación, toma de decisiones, participación ciudadana o compartir y colaborar información, por ejemplo, entre departamentos. Entonces, todos son esos usos de la plataforma que están. Pues disponibles para que nuestros usuarios las utilicen y pueden crearse, por ejemplo, aplicabilidades que mezclen tres, cuatro patrones y brinden una solución a un cliente. Entonces, hoy en día apoyamos a nuestros usuarios más bien a preguntarles qué quiere resolver una encuesta, quiere resolver una situación de levantar información en campo. ¿Quiere resolver una problemática de trámites en que ya no quiere, por ejemplo, recibir información en papel, sino digitalizarla, qué sé yo, de pronto en formularios? ¿Qué quiere resolver? ¿Cuáles son sus problemas? Y de acuerdo a eso le apoyamos para utilizar la plataforma en la creación de soluciones específicas que puedan brindarle a estos usuarios una organización más inteligente obviamente que apoye eh, la reducción de costos, tiempos, eh, que tenga un retorno de la inversión fuerte hacia la organización y que nos permita y provea, eh, obviamente, maximizar las capacidades de eh, la aplicación y las funcionalidades de Yoshi. Bueno, voy a por acá cerrar eh, la, la presentación que tenía. Eh, en PowerPoint y vamos específicamente a ver un caso eh, inicial que tiene que ver con soluciones hacia eh, un usuario específico. En este escenario voy a cargar una aplicación que está hecha precisamente con una plantilla. Esta aplicación que ven por acá está hecha con una plantilla de, de, de Eltry y básicamente eh, nos muestra, voy a cargarla nuevamente porque parece que ya no se cargó y, y precisamente nos muestra eh, una situación en donde tenemos diferentes incidentes. Bueno, el día de hoy vamos a utilizar la tecnología de ESRI para poder entender cómo puede utilizarse esta tecnología. Permítanme maximizar por acá esta pantalla para resolver, por ejemplo, problemas que tienen que ver con la atención de emergencias. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos una pantalla que nos permite ver el despacho y seguimiento de incidentes, específicamente incidentes que tienen que ver con eh, estaciones de bomberos y vean qué simple que yo puedo, por ejemplo, acercarme y puedo, por ejemplo, fácilmente estar viendo diferentes eventos y datos situacionales sobre lo que sucede en este momento. Puedo ver, por ejemplo, eventos que están determinados eh, y nos permiten, por ejemplo, ver con una simbología simple si son eventos, por ejemplo, de atención de incendios o atención de emergencias u otro tipo de categorías que precisamente podrían ser útiles para tomar una decisión. Por acá, en, en un nivel, por ejemplo, más gris, podemos ver estaciones de bomberos que están ubicadas en eh, las diferentes localidades donde realmente, digamos, están actualmente, ¿verdad? Cada una georeferenciadas con sus datos y sus estadísticas. Podemos ver, por ejemplo, en el tablero información que tiene que ver con los tipos de eventos que están siendo eh, atendidos en este momento, verdad? Y de hecho, por ejemplo, podemos seleccionar estos diferentes eventos para entender qué, qué variables, qué características tienen. En fin, verdad? Podemos ver también los estados de los incidentes, cuáles han sido atendidos, cuáles han sido reportados y cuáles pues están en tránsito en la atención. Y por acá abajo la pantalla también nos permite ver, por ejemplo, cuáles han sido atendidos y cuáles han sido reportados. Entonces, estos están en espera de atención y estos otros pues ya fueron atendidos como tal. Algo interesante de esta plataforma es que es una plataforma que se puede alimentar en tiempo real de los eventos y puede precisamente entender esa funcionalidad a partir, por ejemplo, de una conexión a un sistema de emergencias. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahorita, yo tengo 14 incidentes. No sé si pudieron ver que se me actualizó ya la plataforma con un incidente adicional. Eso significa que la plataforma puede precisamente alimentarse en tiempo real de nuevos incidentes y esos incidentes pues van a verse reflejados acá en la pantalla y yo puedo fácilmente, por ejemplo, eh, ver un incidente nuevo que se ha agregado a la, a la plataforma y pues tomar una decisión específica sobre ese incidente, ¿verdad? Con la ubicación, con las características que me brinda eh, la herramienta y pues tomando en consideración la información que pues eh, requiera, ¿verdad? Bueno, por acá tengo una cantidad de incidentes que, pues, eh, yo quisiera en algún momento eh, montar un ejercicio ahorita, pues, de cómo podría atender uno en particular. Por ejemplo, voy a irme a este incidente, que es el incidente 7 que nos está mostrando que es un, un incendio, ¿verdad? Que está sucediendo en Barba y que básicamente nos da una experiencia, digamos, de situación. Y ven que incluso tiene asociadas algunas eh, fotografías que podrían estar ahí, pues, eh, indicándonos. Eh, cosas relacionadas con el incidente. Por ejemplo, eh, qué sé si yo, de pronto, dónde se da el fuego, dónde se da la de incidencia y pudiera tener, por ejemplo, adjuntos elementos, digamos, eh, gráficos como fotografías, reportes u otros que nos pudieran permitir cómo ese incidente está, digamos, trabajando. Esta herramienta situacional, por ejemplo, nos permite dentro de unas cosas sencillas, por ejemplo, ubicar el evento. Y de una forma bastante simple, la herramienta, por ejemplo, nos, nos puede permitir adicionalmente a la ubicación del evento encontrar cuál es la estación de bomberos más cercana a la redonda, que puede darles en un rango. En este caso, la variable nos indica que 5 kilómetros una respuesta para atención de este incidente. De paso, también nos puede, por ejemplo, indicar ¿Cuál es la ruta óptima para poder llegar de este incidente o de la estación, por ejemplo, de bomberos hacia el incidente como tal y atenderlo? Utilizando características, por ejemplo, como eh, análisis de rutas para poder determinar esa cercanía y poder, pues, brindarnos ese apoyo. Al mismo tiempo, yo puedo, por ejemplo, acercarme a, a el área, por ejemplo, que tengo por acá y puedo cambiar de cartografía a base para, por ejemplo... Pues, tener un mejor, una mejor idea de cuál es el área y el lugar donde está sucediendo el incidente. Pero esto podría, pues, tal vez no ser eh, totalmente eh, lo óptimo. Y yo, pues, podría necesitar, por ejemplo, requerir cargar algún tipo de foto aérea o ortofoto que pueda brindarme una mejor visualización de cómo es esa estructura, verdad de pronto hasta poder eh, entender cuál es la estructura del techo, si tiene tragaluces u otros elementos que pudieran apoyarme cuando eh, ya esté ahí en el evento. Y todo este tipo de información, vean que encapsulada en una sola herramienta de despacho y seguimiento de incidentes, que puede apoyarnos de una forma simple para poder resolver una situación como tal. Al mismo tiempo, el centro de despacho podría tener una herramienta de flujos de trabajo móvil que permita al usuario asignar trabajo y, y esta asignación puede ser automática. Yo ahorita voy a modelar como que, como que fuera manual pero realmente puede ser automática en el sentido que nos permita entender ese despacho de una forma simple. Yo puedo, por ejemplo, eh, hacer búsquedas del de incidente como tal, hacer la búsqueda del incidente. Puedo, por ejemplo, encontrar dónde está sucediendo el evento de incendio, que ya me lo encontró por acá, ¿verdad? De pronto eh, puedo encontrar cuál es ese lugar y puedo, por ejemplo, eh, eh, asignarle un, un evento como tal, ¿verdad? Ya sea un evento de, de, de de bomberos como tal, un nuevo incidente para que pueda ser resuelto. verdad Esa, esa nueva asignación eh, nos permite fácilmente cre crear, eh, digamos, crear ese lugar de, de incidente para que el, el usuario, digamos, pueda eh, de pronto, digamos, crear una nueva incidencia como tal para eh, un, un nuevo incidente de bomberos. Yo puedo, por ejemplo, asignarle aquí que es un incidente Puedo obviamente eh, eh, tener las, la asignación clara de la ubicación. Puedo, por ejemplo, crearle un nivel de eh, criticidad. Puedo crearle, por ejemplo, datos como fechas, como hora de atención. Obviamente todo este tipo de características puedo hacerlas en, en forma automática, de forma que el sistema pueda, digamos, eh, actuar de una forma eh, automática hacia la atención del de incidente. Este incidente como tal eh, que, que. Vamos a ver qué pasó acá. Parece que tengo un problema con mi conexión de Internet. Déjenme volverme a conectar. Este incidente eh, por acá, digamos que acabamos de. Eh, que acabamos de eh, encontrar y, y vamos a asignar. Voy a hacer la asignación por acá rápida que acabo de, de hacer. Podemos. Eh, Básicamente, eh, darle todas las variables de atención y podemos asignarlo específicamente a un operador en campo móvil que, que pues nos vaya a atender esta eh, incidencia de accidente y vaya, por ejemplo, a eh, obviamente atender el incidente de incendio. Esta asignación, como les mencionaba, se puede hacer de forma automática. Acá lo estoy diciendo de forma manual para que ustedes puedan ver cómo puede ser un proceso de, digamos, de asignación eh, de un evento como tal. En el momento en que este evento es eh, asignado, yo por acá puedo tener un dispositivo móvil. Y este dispositivo móvil puede estar corriendo una aplicación de despacho en donde está observando los diferentes eventos que se le han asignado para la operación vean que en este momento ya se le asignó un evento de alta prioridad que tiene que ver con la atención de un incidente de bomberos. Algo interesante de estos fenómenos es que yo puedo, por ejemplo, tener una claridad en este caso, por ejemplo, la asignación la estoy haciendo a donde está la ubicación, digamos, de, de mi móvil en este momento, que es esta ubicación que tenemos acá y acá está el, el incidente como tal. En cuestión de segundos, la aplicabilidad móvil puede sincronizarse y ya sea en forma automática o en forma manual. Algo interesante de nuestras aplicaciones móviles es que todas ellas trabajan en forma conectada y desconectada. Y puede tener la información del evento pues ya registrado, ven que en este momento ya tengo el incidente registrado como tal. Puedo hacer cosas como ver la ubicación del incidente, que acá me lo está marcando en la aplicación móvil y ver todas las características del incidente dentro de ellos obviamente que es su prioridad la fecha en que fue asignado y el ID del incidente como tal en específico con esta plataforma puedo hacer muchísimas cosas yo podría por ejemplo generar la ruta óptima desde mi ubicación actual hasta la ubicación del evento eso incluye una ruta guiada iniciando la navegación que pueda guiarme haga con un giro a la derecha Dentro de algunas otras cosas, por ejemplo, puedo eh, abrir aplicaciones móviles que me permitan entender, por ejemplo, cuáles son los hidrantes que están cercanos a la atención de la avería. Entonces, de esta forma yo puedo, por ejemplo, consultar cuáles son esos hidrantes, qué tipo de condición tienen, cuál boquilla tienen, dónde están ubicados, si está en operación actualmente, si fue inspeccionado por eh, eh, la oficina correspondiente y toda esta información nos permite pues tomar las decisiones adecuadas para saber pues a cuál hidrante tengo que conectarme y cuál operación eh, y a cuál tengo, con cuáles puedo operar. Esto es algo importantísimo, eh, aunque ustedes no lo crean, los hidrantes, eh, pues ha sucedido casos en que la maleza pues eh, los absorbe y, y las, los cuerpos de bomberos no encuentran el hidrante cuando está en una situación de emergencia. Y han tenido que llamar, por ejemplo, a la empresa de acueductos para entender dónde está la ubicación y tener una mejor aproximación de eso, ¿verdad? Hoy en día, pues ya se utiliza la tecnología geográfica para entender mejor dónde están las ubicaciones de todos ellos, ¿verdad? Bueno, una vez que el evento ya ha sido atendido, por ejemplo, y yo puedo, por ejemplo, algo interesante a nivel de esta, esta herramienta de flujos de trabajo, puedo marcar todo el flujo de trabajo como tal. Desde el momento en que voy a atender la emergencia, en que puedo marcar que ya estoy procediendo a ir hacia la ubicación del lugar y, y marcar eh, como tal el, la asignación o el empiezo, eh, digamos, el comienzo de la atención de, del incidente como tal. Hasta ya puedo, por ejemplo, ya una vez que finalizó el, el evento como tal. De pronto llenar una encuesta pues rápida que me permita eh, ejemplificar cómo eh, quedó el evento como tal. ¿verdad? Entonces puedo poner, por ejemplo, aquí que la estructura. Estructura. Eh, que, consumida tal vez que es. Consumida. Al 80 por ciento, No sé. Entonces, de pronto podemos poner este tipo de indicadores y la herramienta pues, nos permite manejar esta información. Eh, vamos a continuar. Y puedo, por ejemplo, anexar algunas fotografías. Bueno, acá voy a sacar una fotografía de la pantalla, pero puedo sacar una fotografía de los eventos como tal que están sucediendo. Vean que en la oficina, una vez que yo arranqué el evento, vean que por acá le está indicando... A la persona que está pues, vigilante de la operación de todos los cuerpos que están en campo, que la atención de esta de este incidente de bomberos, de esta emergencia está en curso en este momento verdad, y que pues a, hay una persona, digamos que la está atendiendo, un cuerpo, digamos que la está atendiendo como tal. Por otro lado, la persona está atendiendo el flujo por acá y está llenando pues eh, el informe o el reporte que tiene que ver ya con la atención final, verdad? Por acá podríamos tener también, por ejemplo, un tablero que nos esté mostrando todos esos incidentes que están siendo reportados. Entonces, vean que en este momento tenemos 15 incidentes, tenemos 8 reportes, tenemos la estadística de todos los incidentes. De hecho, tenemos estadísticas eh, fuertemente en diferentes áreas. Podemos, por ejemplo, seleccionar diferentes zonas para ver, por ejemplo, cuántos incidentes en Cartago, cuántos en Heredia... Y, en fin, tener esa idea clara de cómo se están reportando los incidentes y se están dando las diferentes situaciones. La persona en campo, una vez que pues llenó la información del de reporte, puede enviar esta información que es eh, administrada a través de nuestra aplicación Survey123. Esto de una forma muy similar a como ustedes llenaron la encuesta. En el momento en que él llena esta encuesta, esta información se envía y es recolectada por nuestro sistema, eh, en este caso de ARGIS, para que posteriormente pueda ser eh, visualizada, por ejemplo, en el sistema de reportes. Entonces, aquí podemos ver desde todos los incidentes hasta todos los reportes que están eh, eh, pues registrados en nuestro sistema. Eso incluye la información del reporte, incluye eh, los datos que se registraron y, por ejemplo, el registro fotográfico del evento como tal. Y acá todos los eventos, tanto los incidentes como tal, así como la información de los reportes pueden tener información de cómo fueron resueltos. Los incidentes, por ejemplo, los cuerpos pudieran eh, asignarle información, por ejemplo, de cámaras térmica, térmicas eh, con drones u otro tipo de información que pudiera ser importante registrar para este tipo de eh, eventos. Vean qué interesante cómo interactúan nuestras aplicaciones móviles entonces a este nivel. Ya para finalizar el trabajo, la persona pues, puede volver nuevamente al módulo de Workforce, que es el que maneja los flujos de trabajo en campo, y cerrar esta orden. Finalizarla básicamente. Vean que donde finalicé la orden, esta se desaparece de la aplicación móvil y en algunos segundos acá se nos va a actualizar esta información que está en curso y va a aparecer como información completamente reportada. Bueno, mientras eso sucede, yo por acá voy a mostrarles otro módulo de estadísticas. Por acá, a nivel de gestión, uno de los módulos muy interesantes que tiene nuestras aplicaciones eh, es el módulo argis Insights, que permite ver precisamente y trabajar con tablas, ya sea a nivel de base de datos, hojas electrónicas o información que venga en formatos como CSVs, por ejemplo, e importar esa información hacia el sistema y poder observar pues, y tener eh, variables en que pueda tomar mejores decisiones sobre diferentes datos. Entonces, Por ejemplo, acá nos trajimos una información de eventos de incendios eh, o atención de emergencias que tienen que ver con cortocircuitos. Bueno, estos eventos de cortocircuitos ya tienen diferente información, como el tipo de incidente, la clasificación, la fecha y en fin, otro tipo de información. Por acá también nos trajimos la información de los cantones del país. Y vean qué interesante que con solo mapear esta información podemos darnos cuenta con un mapa de calor dónde están ubicados esos eventos. De hecho, yo podría, por ejemplo, por acá seleccionar algunas otras variables que he mapeado, que estas variables se mapean tan simple como que simplemente yo jale un indicador de acá y lo arrastre acá y lo quiera, por ejemplo, dejar caer acá. Entonces yo puedo dejarlo caer acá y poderlo ver en otro tipo, por ejemplo, de eh, graficación, entonces vean qué fácil se me genera un nuevo indicador. verdad Entonces yo pudiera, por ejemplo, por acá seleccionar, qué sé yo, de pronto eh, eh, algún tipo, digamos, de, de, de, de indicador, por ejemplo, eh, este que son líneas eh, cortocircuitos en líneas primarias. Entonces vean que cuando selecciono cortocircuitos en líneas primarias, todos los otros indicadores se me actualizan, incluyendo el mapa de calor para mostrarle la información que tiene que ver con ese tipo de relevancia. También tengo mapeado el tiempo en donde puedo, por ejemplo, seleccionar eh, momentos en el tiempo en donde ocurrieron mayores picos de eventos y poder entender cómo se comportan las otras variables. O, por ejemplo, seleccionar de pronto eh, alguna estación específica, como la de Alajuela, y ver cuáles fueron los datos y cómo es la representación de la información en esa localidad específica. Todo esto nos provee Insights. De una forma bastante simple para poder tomar decisiones y tener inteligencia en los eventos como tal. Este otro gráfico que tenemos por acá es un análisis en donde ya mezclamos dos capas de información. Uy, se me apagó la capa. Déjenme cargar nuevamente. Entonces, este análisis donde tenemos dos capas de información nos permite ver, por ejemplo, información eh, geográfica de los cortos circuitos e información de eh, los eh, distritos, cantones, perdón, eh, al mismo tiempo. Algo interesante acá es que en esta relación mezclamos cuántos eventos de cortocircuitos se están dando en, en las diferentes áreas administrativas. De esta forma podemos, por ejemplo, determinar, obviamente en San José es un área con mucha fuerza a nivel de eventos de cortocircuitos. Algo que quiero recalcar es esta información que estamos viendo, es información real, de eh, eventos de cortocircuito de, creo que esto es del año 2021. Y podemos ver información, por ejemplo, de cómo fue el comportamiento en Alajuela. Llama la atención, por ejemplo, ver que en Alajuela el nivel de eventos de cortocircuito es bastante eh, alto, ¿verdad? Entonces, pues ahí, pues, llamaría la atención, por ejemplo, hacer campañas hacia las empresas eh, electrificadoras y hacia la misma municipalidad para que se den campañas ya sea de, de inspección de instalaciones eléctricas, de renovación de instalaciones eléctricas y de revisión también por parte de las empresas eléctricas como tal. Entonces, hasta acá eh, con es, este eh, escenario de implementación que hemos visto en donde pues, ya vimos un flujo de trabajo en donde se despachó información, se atendió información de un incidente, se despachó en forma móvil, se atendió en campo, ya fue completado el evento como tal, la información también se reportó y se generó un reporte como tal. Y esta información al final clasificada, podemos generar un análisis sobre esta información. Podemos ver cómo la aplicación o la, la plataforma ARGIS realmente nos permite trabajar con escenarios en un apoyo completo no solamente en una situación específica de análisis puntual en que queramos tomarlo en consideración. Queríamos compartir precisamente este escenario para que ustedes puedan tener una idea de cómo implementamos la tecnología de Argis hoy en día y cómo la, aplica, la aplicamos, digamos, hacia los flujos de trabajo, a apoyar la digitalización de procesos de nuestros clientes de una forma que pueda realmente ser muy útil dentro de las organizaciones. Y quizás quiero hacer un enfoque ahorita muy fuerte. Esto no lleva a nada de programación. Todo lo que nos hemos mostrado es pura configuración de las herramientas. Por acá, por ejemplo, tengo un visor que nos está mostrando el inventario de hidrantes. Es un inventario hidrante sobre la misma zona. Igualmente puedo, por ejemplo, cambiar acá a un mapa base para poder ver, por ejemplo, un mapa base de imágenes de la zona. Vuelvo, algo interesante acá también es que podemos tener aplicaciones móviles de otro tipo, por ejemplo, como de inspección. Entonces, por acá voy a cargar una aplicación móvil eh, que se llama Quick Capture, que nos permite, por ejemplo, eh, reportar incidentes de hidrantes. Y estos incidentes de hidrantes son simplemente averías, son donde yo puedo, por ejemplo, tener un tablero como este que me está mostrando las averías reportadas sobre hidrantes y donde puedo, por ejemplo, a partir de una aplicación móvil como esta, reportar una nueva eh, situación que está sucediendo. Vean que con solamente que presioné la pantallita nuevo reporte, él me carga la interfase para cargar una fotografía, tomarle una foto al hidrante, qué sé yo, con el daño que tiene, por ejemplo, en boquilla. Mandar este evento y simplemente hice eso. En ese momento ella capturó la coordenada, registró la fotografía y la registró en el sistema. Acá la está procesando y aquí la procesó. Entonces esa información viaja hacia nuestro sistema central, en donde se va pues, a refrescar la información y pues, ya vamos a tener un reporte adicional de averías que fue reportado aquí en este momento y que lo tenemos ya aquí visible, como el reporte 50, con ubicación geográfica, con detalle, con la fotografía pues, que tomamos y toda esa información en tiempo real, de forma que pues, fácilmente nos pues, apoyó en la toma de decisiones, ¿verdad?, Bueno, hasta acá les he mostrado algunas de las funcionalidades que tienen que ver con eh, las aplicaciones web y todo lo que es la plataforma WebGIS que precisamente ESRI nos provee para poder pues, darnos un apoyo, eh, obviamente, y en toda la parte geográfica web que, pues, que tenemos herramientas. Voy a mostrarles algunas funcionalidades de escritorio, pues también para apoyar este tipo de gestión y que ustedes puedan pues, eh, tener en cuenta cómo la información geográfica también puede apoyarnos desde la plataforma Argis Pro. Esto que estamos mostrando acá es Argis Pro. Es un escenario similar al que estábamos viendo anteriormente. Acá están, que también es de bomberos, ¿verdad? Acá estamos viendo las diferentes estaciones de bomberos en el país ubicadas. Este escenario, pues, lo hemos hecho con un análisis de información en eh, la ciudad de Cartago. Entonces, vamos a irnos hacia la ciudad de Cartago y vamos a ver diferente información por acá dentro de esas, por ejemplo, voy a cargar acá la información de todos los hidrantes solamente para que podamos ver eh, esa red de hidrantes a nivel de la ciudad. Vean que es bastante densa. De hecho, la red está a nivel de todo el país, pero vamos a, a enfocarnos solamente en Cartago. Nuevamente voy a apagar esta eh, capa de información. Como ustedes pudieron ver ahora, yo puedo tener, por ejemplo, la ubicación de la estación y la ubicación de un evento, por ejemplo, de un evento de atención en este momento, por ejemplo, de una emergencia. La herramienta fácilmente puede, por ejemplo, trabajar este tipo de eventos y podemos solicitarle que nos genere una ruta óptima entre la ubicación, eh, Actual de la estación y la ubicación del evento y vean con qué simpleza la herramienta nos permite, pues, realizar ese análisis, ¿verdad? Y crear ese análisis como tal. Yo pudiera, por ejemplo, acá también de pronto, eh, pues, reportar o crear una situación en la cual esta vía que estamos por acá, no sé si se ve adecuadamente, las la, víamos a cambiar de mapa base, tal vez como para... Entonces, esta la navegación, es el mismo. para, para poder eh, observar, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, por acá, marcar esta ruta como cerrada. Vamos a marcar esta ruta como cerrada. Vamos a eh, salvar estos datos para que la herramienta pueda, pues, eh, contemplarlos dentro del análisis. Y vamos a irnos nuevamente al análisis de ruta y rehacer este análisis. La herramienta está analizando nuevamente la situación para entender cómo pudiera solucionar esta situación y vean que eh, en este momento lo que hace es un cambio de ruta y generarnos una nueva ruta para poder viajar desde una ubicación hacia otra ubicación. ¿verdad? Eh, y pues eh, darnos esa, eh, darnos esas, esa, digamos que esa solución de la ruta que tenemos que tomar. ¿verdad? Entonces, de una forma bastante simple, la herramienta puede pues, apoyarnos en este tipo de, de criterios y pues eh, obviamente asignar nuevas rutas, crear no rutas óptimas o pues eh, entender cuál es la mejor forma, por ejemplo, de llegar de un punto a otro. Pero ese es solo un tipo de análisis. Yo pudiera tener, por ejemplo, otro tipo de análisis en donde tengo el mismo evento de incendio que está sucediendo, por ejemplo, en esta ubicación y hacer un análisis de cuáles son los hidrantes que están más cerca para atender esa emergencia. Entonces yo le podría indicar que me haga, por ejemplo, las cinco rutas hacia los hidrantes más cercanos. Y este análisis precisamente lo que hace es eh, apoyarse en la herramienta de Argis para optimizar cuáles son esas diferentes rutas que pudieran apoyarme a pie para poder interconectar eh, ya sea hidrantes que estén cercanos para atender esa emergencia todo relacionado con la misma temática bueno otra aplicabilidad que pudiéramos generar también es entender cómo podemos apoyarnos por ejemplo con un área de cobertura de una estación de bomberos entonces por ejemplo a partir de la ubicación de la estación de bomberos que tenemos acá poder por ejemplo tener claro cuánto cubriría esa estación en 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos, que son los datos que estamos viendo acá. Entonces, este análisis nos permite crear áreas geográficas a través de la red vial que puedan apoyarnos para entender cuántas áreas o zonificación cubrimos a la redonda para poder dar respuesta, atención de un evento de incidente en 5, 10 o 15 minutos. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo pudiéramos aplicar, por ejemplo, la herramienta Network Analyst junto con Argis Pro para resolver situaciones que tienen que ver con incidentes de volveros. Y vean que, con qué simpleza podemos aplicar este tipo de tecnologías para poder brindar una solución sobre esto. Por acá voy a mostrarles otro eh, pequeño ejemplo que tiene que ver con la utilización de imágenes de drones. En este pequeño ejemplo, eh, esto que ustedes ven acá como verde, que son eh, diferentes ubicaciones de fotos, es realmente las ubicaciones de una foto. Voy a apagar esta información y voy a mostrar los datos del vuelo del dron. Esta es la ruta que siguió el dron para poder volar una zona específica. Bueno, un dron es un equipo que nos permite hacer un vuelo sobre una zona específica para capturar fotografías con las cuales posteriormente pudiéramos a nivel de eh, la tecnología de sistemas geográficos generar productos. Eh, fotogramétricos. Este tipo de productos nos permiten tener un mejor detalle de una zona específica como tal, un mejor detalle, por ejemplo, de una imagen que nos permita una visualización real más detallada que, por ejemplo, la cartografía base que nos provee, es, por ejemplo, que si bien es buena, obviamente no tiene el nivel de, de lo que pudiera tener la captura de datos con un dron. Cada una de estas ubicaciones que están acá mapeadas eh, es la ubicación donde se hizo una toma de una foto, ¿verdad? Y esa foto está pues disponible para poder, eh, digamos que ser consumida y utilizada dentro de la herramienta. Acá básicamente utilizamos el módulo de Argis Pro junto con eh, la, herramienta, la herramienta avanzada, junto con el módulo de ortomapeo para generar productos fotogramétricos para ello pues básicamente creamos una colección con todos los datos de las fotografías de el dron cada uno de, de esos eh, de esas ubicaciones tiene pues la fotografía aquí está como el collage voy a decir usar o esos términos de todas las fotografías que, que están pues en, en esa ubicación voy nuevamente a pagar por ejemplo aquí la ruta de los eh, del vuelo del dron junto con las ubicaciones de toma y bueno ya por acá podemos ver esas ubicaciones. Voy a apagar por, por acá la, eh, la fuente de datos de las imágenes. En este caso, como tal, la herramienta nos permite poder generar ajustes sobre la información geográfica, eh, obviamente de las ortofotos, y poder crear una solución de nube de puntos que nos permita generar posteriormente los modelos... Eh, de productos que requerimos en este caso, por ejemplo, modelo de elevación digital, ortofoto u eh, algún otro tipo de productos eh, fotogramétricos que sean importantes para pues, nosotros. Como resultado final, la herramienta nos permite la generación, por ejemplo, de un modelo de elevación de terreno que puede ser ya consumido con una mayor precisión sobre una zona específica o una ortofoto como tal que obviamente nos da una definición de calidad de la zona, eh, muchísimo mejor que lo, obviamente lo que nos daba eh, la fotografía satelital, ¿verdad? Entonces, este tipo de aplicabilidades son útiles para, pues, obviamente, inspección, generar nuevos productos sobre zonas, estudios, por ejemplo, sobre zonas eh, agrícolas o sobre zonas eh, de producción o sobre, por ejemplo, eh, áreas urbanas para poder, por ejemplo, generar mediciones u otro tipo, digamos, de características donde quiera tener eh, una realidad más clara de lo que pudiera estar sucediendo. Estos son algunos de los usos que tienen la, las aplicabilidades. Tal vez como para terminar de mencionarles, este módulo que estamos trabajando eh, eh, está utilizando la funcionalidad del ArcGIS Pro avanzado. Y eh, eso, pues básicamente en concordancia de que, digamos, nos permite apoyar esa gestión para tener un mejor entendimiento de eh, la situación. Por acá voy a cargar otro escenario en donde tengo una zona en donde tengo datos de muestreo. Esta es una zona de, de una mina en donde tengo diferente información. Dentro de ellos muestreos químicos. Tengo ubicaciones de pozos. También tengo muestreos de perforaciones de pozos que pues vamos a ver también dentro de la herramienta. Acá yo lo que quisiera básicamente es mostrarles que a partir de este tipo, por ejemplo, de información que si vamos, podemos consultar, por ejemplo, acá la información de muestreos químicos, tenemos información de diferentes variables. verdad Cada una de estas variables, obviamente, eh, dependiendo del profesional que genere este tipo de muestreos y los laboratorios que los levantan, pueden ser registradas en el sistema de información geográfica para posteriormente ser utilizadas para realizar diferentes análisis. Comúnmente en nuestras herramientas análisis, por ejemplo, de analista espacial nos permiten fácilmente generar interpolaciones. Obviamente los métodos de interpolación tienen que ser matemática y científicamente bien probados para determinar si apoyan la gestión de una variable como tal. Yo, por ejemplo, por acá puedo tomar esta, eh, estos puntos de muestreo, seleccionar la variable que quiero utilizar, por ejemplo, para generar una interpolación no voy a pues, eh, cambiar ninguna de las variables que estamos trabajando en este momento y puedo decirle a la herramienta que me procese esa información para generarme una nueva, eh, una nueva capa de información de variable continua que me permita entender mejor eh, cómo está representando esa variable en toda el área geográfica de esta mina y que pueda pues, eh, tomar decisiones a partir de eso. Esto normalmente lo trabajamos con la herramienta de análisis espacial que nos permite generar este tipo de análisis sobre territorios. Bueno, y, y por ejemplo, eh, dentro de otras cosas, el ArcGIS Pro nos permite una visualización también en tercera dimensión de, en este caso, por ejemplo, las perforaciones. Entonces, vean cómo la representación geográfica en tercera dimensión de ArcGIS Pro nos permite tener un mejor entendimiento de, por ejemplo, cuáles, este es un, obviamente, un, un muestreo de perforación, eh, donde se encuentran hallazgos de diferentes materiales en un pozo. Esta información que estoy viendo en, ter en tercera dimensión acá, acá la puedo ver como un reporte impreso. Que, que ya posteriormente eh, eh, puede ser consumido o, vi, o entregado a una gerencia en donde aquí, por ejemplo, para este componente químico, por ejemplo, encuentro eh, lo encuentro mayor densidad en estas profundidades. Bien, entonces cada uno de ellos representado de la forma en que pues, eh, yo quisiera tomar o, o tomar decisiones respecto a ese tipo digamos, de, de análisis y funcionalidades. Como bien lo estaban viendo, la representación en 3D es algo fundamental en ArcGIS Pro eh, y que nos provee la herramienta de una forma simple. Podemos ver, por ejemplo, el área de un embalse. Podemos navegar, por ejemplo, sobre eh, las diferentes realidades, ver una zona específica o acercarme a otra eh, y pues tener una visualización bastante realista, ¿verdad? Incluso con modo espejo sobre una zona determinada. ¿verdad? y poder tomar decisiones con, con bastante simplicidad. Yo pudiera aquí, por ejemplo, también generar diferentes análisis. ArcGIS Pro tiene herramientas listas para ser utilizadas en donde el usuario puede fácilmente crear análisis sobre una zona. Yo pudiera, por ejemplo, crear un análisis de ViewShade. Un análisis ViewShade es un análisis que nos permite a partir de una ubicación o varias ubicaciones determinadas, por ejemplo, yo pudiera mapear una ubicación acá en esta localidad diciendo que aquí puedo, por ejemplo, quiero poner una ubicación de una torre, por ejemplo, de radiocomunicación. Y quisiera, por ejemplo, a partir de esa ubicación, ahí está la ubicación, está pequeñita, pero ahí se ve. A partir de esa ubicación que yo puse por ahí, poder entender cuáles son áreas de línea de vista que me cubre esa zona. Entonces, con un análisis de este tipo... La herramienta puede generarnos esa, esa, eh, esa zona en donde me indica todo eso que está en naranja. Está línea vista en esa ubicación de la, de la que usted le estimó para esa torre eh, de transmisión, por ejemplo. Entonces todo eso es una zona que cubre este tipo de análisis. Es los tiene para que los usuarios puedan pues, eh, tomar decisiones a partir, por ejemplo, de análisis 3D. Esto utilizando, por ejemplo, la herramienta de 3D, eh, análisis en 3D que pues, nos provee ESRI. Acá vamos a ver la utilización de una herramienta que viene integrado con la herramienta Image Analysis de ArcGIS Pro, que nos permite manejar algo bien interesante. En este caso, la ubicación, en, digamos, eh, del momento... De lo que estamos observando a través de un dron. Entonces, aquí pueden ver cómo el dron comienza a, pues, a operar, y comienza a trabajar y, pues, ya pues, nos permite ver una zona determinada como tal. Y vean que el, el dron nos permite ver esa zona determinada, acercarnos, alejarnos y, con respecto al dron, va moviéndose. Podemos irlo viendo en la vista de mapa cómo se va. Eh, pues, moviendo también, ¿verdad? Y nos va mostrando las diferentes zonas geográficas. Yo puedo eh, adelantar, atrasar eh, eh, la zona en que el, el dron está trabajando, puedo fácilmente eh, alejarme o acercarme a una zona determinada. De hecho, por ejemplo, acá donde estamos trabajando, yo puedo, eh, por ejemplo, eh, parar esta zona determinada o irme a una zona específica determinada y mapear ciertos elementos, ¿verdad? Yo pudiera, por ejemplo, qué sé yo, de pronto estar en esta zona. En donde estoy actualmente y eh, si quisiera mapear información, puedo mapear información tanto en la herramienta aquí gráfica como en la herramienta donde me está mostrando la, la imagen del dron. Y, y puedo, por ejemplo, eh, manejar esas ediciones de forma que la herramienta nos permita eh, mostrar esa información de esas áreas. verdad Entonces yo pudiera, por ejemplo, acá... Eh, delimitar, por ejemplo, esta zona. Y una vez que yo delimito esta zona acá, vean que la zona también se me delimita acá en la, en la ubicación en la ortofoto, ¿verdad? Entonces, puedo ver eh, ambas zonas eh, mapeadas de forma que pueda, digamos, tener eh, la claridad de lo que digitalicé acá, cómo se me puede visualizar en la vista de mapa. Entonces, vean qué interesante, puedo digitalizar en la eh, imagen de video del dron para que se me quede digitalizado en el mapa la información de la cobertura o la zona que estoy visualizando. Esta herramienta se llama Full Motion Video y permite, digamos, con facilidad integrar vuelos de drones que tengan metadatos de ubicación eh, geográfica. Este es un ejemplo que, que quisiera pues, eh, mostrarles que tiene eh, que ver más con eh, información de análisis de Deep Learning. Eh, y acá algo, algo importante de, de, de este tipo de análisis de, de Deep Learning es que estamos utilizando las diferentes eh, herramientas que eh, tiene actualmente eh, Argis Y que nos permiten eh, básicamente entrenar modelos para poder hacer detección de objetos. Eso trabajando específicamente con el módulo de Image Analysis y con imágenes. ¿Con qué tipo de imágenes? Bueno, muchos de nuestros clientes trabajan con diferentes tipos de imágenes. Acá pues voy a apagar eh, los datos para que ustedes puedan eh, entender cuál fue el proceso que se realizó. El proceso realizado acá fue trabajar con esta ortofoto. Esta ortofoto nos provee una cobertura sobre una zona de piña, ¿verdad? de plantación de piña, en donde tenemos eh, obviamente eh, una plantación pues, bastante homogénea. La idea precisamente de esta utilización es que se puedan contar o tener una estimación aproximada de la cantidad de coronas de piña que están acá. Para eso el proceso lo que hace es, lo que hacemos es generar un muestreo sobre diferentes zonas en la imagen que nos permitan entrenar un modelo de detección automática. Entonces sobre todas estas zonas hicimos una captura. Esta captura está hecha de forma que podamos centrar la ubicación de la corona y tomar en consideración diferentes muestras de formaciones de coronas. Que posteriormente la herramienta pueda transformar a través de modelos de inteligencia artificial y crearme un modelo que pueda utilizar después con las operaciones de detección de objetos como esta. ¿verdad? que Yo puedo utilizar el geoprocesamiento para procesar el raster de piña y a partir del de el modelo que tengo entrenado, poder eh, generar un conteo final. Bueno, una vez que la herramienta es procesada, que no vamos a ponerla acá porque la herramienta pues sí dura bastante tiempo procesando, podemos obtener un resultado final. El resultado final que obtenemos precisamente es ese conteo de piñas. Entonces, como ustedes pueden verlo acá, esto es una aproximación al conteo. Es o, obviamente... Queremos que sea una aproximación lo más realista posible. Hacia la realidad de lo que de lo que buscamos, verdad, que son todos los elementos, digamos, que eh, queremos trabajar. En este caso podemos abrir la tabla atributos para tener un conteo general de eh, los elementos, verdad, que que han sido contados, que en este caso son 67 mil elementos diferentes sobre la plantación de piña. Bueno, también quisiera mostrarles algunos otros ejemplos eh, para que ustedes puedan tener una idea de las funcionalidades geográficas con las herramientas de, de ESRI. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con eh, argis Hub. ESRI nos tiene o permite la posibilidad de crear hubs. Los hubs son portales geográficos que son administradores de contenido gráfico web que nos permite fácilmente montar este tipo de portales. Por ejemplo, este es un portal que nosotros montamos para la situación de coronavirus, en donde eh, viene ese eslogan, quédate en casa, pues podemos agregar diferentes banners, eh, información numérica, por ejemplo, que se va refrescando en forma automática de la evolución de los casos, podemos tener eh, incrustados eh, tableros que nos muestren la situación real de por ejemplo la, la, la emergencia de coronavirus y que pues por ejemplo podamos tener toda una información eh, descriptiva que podamos tener diferentes categorías de aplicaciones o que podamos tener por ejemplo eh, una descripción gráfica de por ejemplo, ¿qué, qué acciones prevenir, cómo prevenirlo, qué acciones tenemos que seguir, ¿verdad? Esto es como para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo una eh, herramienta como ARGISCO puede apoyarnos dentro del flujo eh, de trabajo e información que queramos darle al público en general. Por último, vamos a terminar dentro de poco para hacer una, una sesión de preguntas. Eh, quiero mostrarles eh, dos pequeños ejemplos. Eh, hechos, este caso, por ejemplo, estos son de la Universidad Central de Venezuela, en donde han utilizado las herramientas espaciales para mapear, por ejemplo, los campus universitarios. Entonces, por ejemplo, acá tienen mapeados los campus universitarios, tienen las diferentes zonas como parqueos, salas, anfiteatros, bibliotecas, cada una de ellas mapeadas con su información. Descripción, eh, pisos, área en metros cuadrados, fotografías que le permite tener a eh, la universidad una referencia bastante clara y geográfica de cómo está distribuida su infraestructura e eh, incluso podemos tener una vista ya hacia diferentes eh, elementos también de la infraestructura como tal que nos permitan tener una mejor visualización de, de las zonas. Bueno, esta visualización también podemos tenerla en 3D y puede apoyarnos de una mejor forma. Pudiera ser un proyecto bastante interesante universitario para poder realizarlo, ¿verdad? Una vista guiada hacia, hacia el campus también en 3D, en donde podamos tener una vista bastante real de eh, la distribución geográfica que tiene el campus. Bueno, yo quisiera eh, eh, pues, eh, dejar la charla hasta acá y pues, dedicar el resto de los minutos que nos restan para consultas que podamos tener. Muchísimas gracias a don Sergio y a don David por la exposición. Justamente vamos a abrir el espacio para consultas. Eh, recordamos que pueden anotarlas en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra. Tenemos una consulta de Luis Guillermo Vargas que parece que ya se tuvo que retirar, pero igual vamos a hacer la consulta para que quede en la grabación y él pueda acceder a la respuesta después. Eh, nos indica que quería preguntar sobre las limitaciones de uso de las licencias educacionales, para qué se pueden usar o para qué no. Eh, tal vez si gusta yo le puedo dar respuesta a don Luis Guillermo. Eh, efectivamente las licencias educacionales se pueden usar para enseñanza, para investigación y también para administración dentro del campus. Entonces, por ejemplo, un profesor lo puede usar como una herramienta de enseñanza, un estudiante lo puede utilizar también como herramienta de aprendizaje. Para proyectos de investigación universitario se puede usar también este tipo de licencias. Lo que no está permitido, por ejemplo, es que alguien, por ponerles un ejemplo, haga una consultoría y cobre servicios por esa consultoría usando un tipo de licencia que está destinada eh, para uso educativo. Básicamente esos son los alcances. Muchísimas gracias, don David. Tenemos eh, dos manos levantadas. Vamos a ir cediendo el orden de la palabra en el orden en que levantaron la mano. Don Ricardo Villalón ya tiene permiso para activar su micrófono y su cámara para que haga la consulta. Adelante. Y hola, buenos días. Eh, ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, ok, gracias. Gracias. Eh, tal vez me presento porque yo no soy del, del, del, del área de la temática, mi nombre es Ricardo Villalón, soy profesor de la Escuela de Computación, no uso las aplicaciones porque soy informático en otro, en otro área, pero eh, soy la persona que actualmente maneja la nube académica de la universidad. Eh, en este momento nosotros tenemos instalado con la coordinación del centro de informática eh, la, las, las aplicaciones, por lo menos lo que es ARGIS y digamos, y aplicaciones derivadas. Yo, yo ahorita no tengo claro, pero es un tema además de claridad de Daniel de información de qué es todo lo que tengo montado, pero digamos que hay una buena cantidad de, de cosas ahí. El punto es que nosotros tenemos identificado hoy día como cuatro perfiles de formas de usar aplicaciones y la, lo que tenemos de, de, de estas aplicaciones de ustedes, básicamente voy a hablar de argis que es como el, lo, lo que tengo en mi, en mi cabeza. Eh, solo estamos usando una de esas formas, entonces yo quisiera consultarles si, si, digamos, contándole cómo son los otros tres perfiles, si le podríamos sacar más provecho a, a, a la infraestructura de software que ustedes nos proveen. El, el primer perfil que tenemos, que es como estamos usando la aplicación, es que nosotros tenemos máquinas dinámicas, son máquinas que los estudiantes reservan por horas. La máquina se construye y se destruye antes y después de la reservación. Entonces, digamos que el estudiante siempre entra con una máquina nueva, así como, como recién instalada. ¿okay? La manera en que ponemos a funcionar las licencias es que con en coordinación con, con, con Jairo y con Helen, tenemos un servidor de licencias. Entonces, cuando la máquina se activa y, y la persona abre la aplicación, eh, digamos que el software se conecta al servidor de licencias y ahí va descontando. Digamos. Y esa es la única versión que tenemos ahorita funcionando, pero digamos, para los efectos prácticos está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos otras tres versiones. La segunda versión de que podríamos usar, creo que se, resuelve, se revuelve un poquito con, tal vez con la licencia nominal. Ahí ustedes me aclaran. Y es que nosotros quisiéramos, por ejemplo, poder personalizar, qué es lo que pasa con la licencia nominal, ¿verdad? El, el uso de los sistemas. Lo que pasa es que cuando las máquinas son dinámicas, y voy a contar lo, lo, lo, la experiencia que he tenido pero con otros fabricantes de software, es que donde la máquina se pierde para usar algo como un registro personal, hay que volver a registrarse. Y entonces digamos que ya deja de ser útil que una máquina que un estudiante va a, a usar por tres, cuatro horas, tenga que pasar por un proceso de registro, porque además ya como que se registró al sitio, que normalmente son un sitio web y cosas de esas, entonces no camina digamos que lo usé hoy y bueno digamos que fue la primera vez me registré, pero se, la máquina se va a perder la próxima va nueva y entonces lo ideal sería, por ejemplo, si, si entonces yo lo que hago es como una especie de login, aunque la máquina no conoce nada ajá, y, y, y entonces eh, tenemos ese proceso de personalización nosotros en la plataforma tenemos la capacidad de generar Información persistente de manera que si la máquina se borra, cosas en el perfil de la máquina puedan guardarse por ahí para que cuando la persona vuelve, el, el Windows carga el perfil del usuario y entonces se junta. Es como los datos del usuario por un lado, la máquina por el otro, se juntan y el usuario ve como si tuviera una máquina persistente, aunque no lo sea. Entonces, lo que pasa es que ese nivel de personalización, o sea, para verlo como si fuera la máquina mía, que no se muere nunca, nosotros necesitamos apoyo del fabricante, si eso existiera y si lo queremos hacer, porque es improbable que, digamos, que si nos ponemos como, decir, como dicen, a batear, a ver qué es lo que hay que guardar en la información persistente y ver si funciona, digamos que es, es, ese perfil, Requiere, digamos, de apoyo del fabricante. Entonces, ese es como, como el segundo perfil. Si yo podría tener una personalización pensando en máquinas dinámicas y, y, y me parece que tiene relación con las licencias nominales. Digamos, ahí como para, para dejar eso de, de picando, digamos, de una posible opción. Porque entonces sería bonito, ¿verdad? Le sacamos el pecho a la nube. Recordemos que con la nube la gente puede acceder desde las casas. Entonces, el tema un poco de esa movilidad funciona, ¿verdad? Pero además estaría personalizado. Vamos pensando en, en, en la licencia nominal y sacarle provecho a esa personalización. El, segundo, el tercer perfil, perdón, me parece que es el que es más como, como la versión de lo que uno ve de, como que es una nube hoy día. Que es? Nosotros podríamos tener, si, si las aplicaciones corresponden, y aquí me disculpo con los otros compañeros que están en la presentación porque yo desconozco los productos. Bueno, solo, solo se hablar de arquitecturas. Entonces, por ejemplo, que hubiera una aplicación en que tiene sentido que haya un servidor principal, ese lo podríamos tener en la nube, y que tuviéramos o, o máquinas de las dinámicas o incluso los teléfonos de las personas conectándose a través de la nube a ese servidor para sacarle provecho, ¿verdad? A ese perfil hoy día lo estamos haciendo con otros cursos, o sea, le damos al, al profesor del curso un servidor y resulta que los, los estudiantes lo que tienen son máquinas volátiles con una aplicación cliente que cuando necesita conectarse, se conecta y entonces ahí la persistencia de datos está en ese servidor y entonces hay pues, trabajo colaborativo o simplemente porque el profesor tiene un punto centralizado para hacer revisión de Trabajos del lado del server y ese tipo de cosas. Eh, la plataforma de la nube se puede configurar en casi que todos los dispositivos que tenemos hoy día. verdad soporta, digamos, conexión con Windows, Mac, Linux y, y Android. ¿Okay? Funciona incluso con teléfonos. O sea, yo le he enseñado a algunas personas, hasta un Windows se puede ver corriendo un teléfono celular. Claro, es inmanejable porque sale todo muy chiquitico, pero se, pero se puede, me explico, ese es el nivel. Entonces, si ya nos vamos a una tableta, por ejemplo, es totalmente usable ¿eh? Entonces, ese es el tercer perfil, el de, el de un servidor y, y máquinas, digamos, dinámicas, satélites, ahí dando vueltas. Y es que hubiera aplicaciones que tienen sentido para la universidad, que se pueden usar así. Y el último perfil es tal vez el que es un poquito más técnico, que es, eh, tenemos casos donde a los estudiantes se les da el servidor. O sea, ya no están del lado del cliente, sino que están del lado del servidor. Y entonces tenemos escenarios desde hasta un servidor por cliente o servidor por grupitos de trabajo. Entonces nosotros le creamos un pool de servidores al docente, porque la aplicación da para, para, para que en el curso aprendan a usar lo que está del lado del server. Y entonces el profesor tiene la capacidad de asignar eh, a, los, a los estudiantes eh, de los grupitos, digamos, el profesor los maneja ahí y entonces define quiénes accesan cada uno de los servidores. Y entonces esa yo pienso que es el perfil como un poquito más, más, más técnico de los cuatro. Pero si lo ven de cuatro posibles formas de uso, realmente estamos usando la más, digamos, la que es la más simple. Pero yo pienso que deberíamos intentar sacarle un mayor provecho. Creo que será mis inquietud. Sí, ¿qué, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Ricardo? Un gusto. Saludarte. Es que ¿verdad, que verdad que nos conocemos, sí. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. no somos, somos de un tiempo. De un sí, tiempo. De, claro. de generación, sí. Yo decía, yo decía, me suena esa cariño. Sí, sí vos, vos te graduaste de licenciado y yo de bachiller en su momento. Ok, ok. Sí, eh, para responderte las consultas, sí, sí, sí es posible trabajar digamos, en, en, digamos, tal vez eh, en este pequeño espacio de esta charla, resolver todas las temáticas de, de arquitectura. Obviamente eh, no es posible porque digamos que, que requiere como una sesión, pero sí es posible apoyarte y apoyarles en, en, en otras formas de arquitectura en que pudiera sacarse uso tomando en cuenta las infraestructuras eh, computacionales que pueda tener la universidad. Y sacarles ma mayor aprovechamiento. Comenzando de atrás para adelante, la cuarta que, que, que, que ejemplificaste muy bien, esa esa cuarta arquitectura es es muy posible eh, implementarla. De hecho, tiene eh, mucho sentido en laboratorios donde ya el uso o cursos donde el uso de la tecnología geográfica, eh, digamos que ya es, es muy fuerte o por ejemplo en áreas de investigación digamos, hábles, digamos, de, de, de usuarios que, que ya puedan utilizarlo muy fuertemente geográficamente, ¿verdad? De hecho, uh -huh. hay áreas en la UCR que utilizan muy fuertemente ya esa, esa, esa digamos, que ese concepto, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, para mencionarlo, la NAME, por ejemplo. Entonces, eh, en ellos ese tipo de concepto pudiera tener mucho sentido y, y, y si sí es posible implementarlo. Y si es posible manejar modelos con imágenes eh, y, y, y poderlas procesar para que se levanten en, en cuestión de, de, de segundos y ese tipo de cosas. Eh, sobre el, el modelo satelital, eh, también es posible, es posible montar, eh, la, la universidad tiene licenciamiento, digamos que de infraestructura para poder montar piezas de servidor y poder montar, eh, bajo una arquitectura de diferentes tipos de servicios eh, eh, y proveer desde una arquitectura de servicios geográficos como un PAS, digamos, como una plataforma como servicio y poder crear una plataforma como servicio a partir de datos que pueda recopilar diferentes unidades eh, para que puedan ser de apoyo a la universidad. Digo, la universidad trabaja mucho en investigación, entonces... De pronto se puede generar eh, información geográfica que pueda ser de reuso a otras áreas institucionales. Digamos, pongo, por ejemplo, por, por ejemplo, se puede generar sobre las zonas universitarias o áreas campus universitarios cosas como que puedan ser de uso a otras áreas, como modelos de elevación digital. Digamos, para muchas unidades académicas es útil poder generar perfiles poder generar curvas de nivel, que son datos geográficos que se derivan, que son muy importantes para muchas cosas, para unidades administrativas, académicas, etc. Entonces, todos esos datos pueden generarse como, como puede ser como servicio eh, o como PAS, eh, para que puedan, digamos, eh, proveer servicios a través de las eh, licencias que ya se tienen. Ese es, ese es un posible uso, ¿verdad? El, el primer escenario que mencionaste, no estoy tan claro, es un escenario que podría tal vez, David, apoyarnos con el área de soporte técnico nuestra para poder determinar si es posible eh, guardar los perfiles para que se, cuando se recupere una máquina por un estudiante eh, pueda de pronto cargarse un archivo rápidamente que pueda procesar el perfil y le quede por lo menos el perfil de la máquina como estaba, ¿verdad? Sí, tal vez ahí te dejo porque nosotros hemos investigado. La Microsoft tiene, digamos, en el caso de máquinas Windows, que es donde posiblemente se pueda, una cosa que se llama UEV, User Environment Virtualization. Eh, yo no tengo muy claro qué tan estándar sea eso, si lo hicieron como para, para personalizar nada más el escritorio, y el idioma, y verán las cositas básicas de la máquina, o si UEV da para, por ejemplo, que aplicaciones como las de Argus Resulta que les hagan provecho. Porque si la respuesta fuera que sí, yo pienso que la salida va por ahí. ¿Ok? Porque entonces se hace lo que es un, digamos, con un controlador de dominio, identificas al usuario y con VV guardas eh, la información. Entonces, si las aplicaciones de Argis estuvieran integradas como a esas cosillas, es probable que se sí, hacer... Sí. Eso, eso, esos temas como esos que son tan técnicos es algo que a nivel de soporte técnico nosotros podemos canalizar perfectamente y podemos apoyar. Y, y la universidad con el, con, con el licenciamiento institucional que tiene educativo también goza de soporte técnico para poder canalizarlo. Entonces podemos canalizarlo ya sea directamente o a través David nos puede apoyar para canalizar ese tipo de consultas también. Sí, gracias. Y realmente ahí les dejo la inquietud porque, digamos, yo estoy abierto en el momento en que, en que se sepa que algo de eso se puede hacer. Incluso, pues, aprovechar que, que yo sé que hay docentes acá, digamos, que son como los interesados directos. ¿sí? Ya sea, ¿verdad? Como a través del centro o me contactan eh, y hacemos la, el, el equipillo para, para hacer la implementación. Bien. Muchísimas gracias, don Ricardo. Tenemos también una consulta de doña Liviet Gamboa. Si gusta, puede activar su micrófono. Sí, eh, gracias. Buenas, buenos días. Eh, primero que todo, darles un agradecimiento por la charla, que ha sido muy productiva y muy bonita, muy interesante, por lo práctica que ha sido. Muchas gracias a, a don David por habernos contactado y bueno y a Sergio este, también el agradecimiento respectivo. Eh, yo soy profesora de la sede del Atlántico y tenemos ahorita un curso de este, administración de base de datos y por lo tanto el tema es muy apropiado en este momento para el curso. Hay conectados ahorita 16 estudiantes de ese curso este, y estoy segura de que le han sacado bastante provecho a la charla. Quería eh, pedirles que si nos podían eh, eh, mostrar un poco la vista de los datos, de la estructura de una base de datos en una aplicación como la que mostró Sergio para tener esa otra parte, digamos, no, no solo la parte gráfica de, de, de la aplicación, sino más bien ver cómo está a nivel de la base de datos, las, las tablas que tiene, los niveles, eh, los layers y todo esto, para llevarnos como más eh, integrado ese, esa generalidad de lo que hace el producto. Y muchas gracias nuevamente por la, por la charla. Claro, do, muchas gracias eh, Livia, por la consulta, eh, es muy apropiada eh, para obviamente para ver la estructura geográfica de, de una base de datos y, y poder, digamos, eh, eh, trabajar, digamos, con, con, con la base de datos como tal y eh, requerimos más, más tiempo que, que tal vez solamente la charla. Yo creo que podríamos en algún momento es eh, apoyarle tal vez en alguna gestión en su clase para poder ver el tema de una forma más, más puntual, ¿verdad? Eh, nosotros la, la información geográfica la podemos almacenar en bases de datos eh, diferentes, ¿verdad? Eh, motores de bases de datos, puede ser desde PostgreSQL, Oracle, ¿verdad? entonces eh, tenemos un modelo que se llama U database que es un modelo que convive en cualquiera de esas bases de datos. Solo para mostrarle algo muy rápido, yo por acá acabo de cargar el, el, el Management Studio de, de SQL Server, que nos permite ver las estructuras internas, digamos, de, de, de campos y de datos que almacenan. Para hacerle muy, muy directo en este sentido, normalmente es Trata de simplificar mucho la administración geográfica para los usuarios porque hoy en día, eh, digamos, a pesar de que es sugerido tener un administrador de base de datos cuando se tiene una base de datos corporativa geográfica, la administración del modelo GeoDatabase está muy simplificado de forma que eh, las herramientas administrativas permitan darle un mantenimiento fácil y bastante desatendido. Sin embargo, es posible usar las estructuras existentes para hacer otro tipo de cosas. Normalmente, las bases de datos geográficas tipo geodatabase se utilizan a nivel del motor con otro tipo, digamos, de, de tecnologías, qué sé yo, como procedimientos almacenados, triggers u otro, vistas, eh, digamos, eh, de, vistas hacia otras bases de datos para poder integrar información. Entonces, ahí es para... O traer información de otras bases de datos hacia la geodatabase o llevar información de la geodatabase hacia eh, otras bases de datos. El otro tema que se puede ahondar un poquito también dentro de este tipo de bases de datos es eh, la forma de almacenamiento de la geometría. ESRI utiliza un modelo que se llama, eh, dependiendo de cada motor, se llama, en este caso en SQL Server, se llama ST. Entonces, ese modelo binario de almacenamiento permite almacenar datos dentro de las estructuras en forma binaria y, y, y tiene, digamos, algunas otras características que pudieran, digamos, también eh, trabajarse desde el punto de vista de base de datos geográfica, ¿verdad? Pero normalmente la estructura de base de datos geográfica de ESRI, el GeoDatabase, está hecho para ser consumido por sus productos y sus y sus soluciones verdad eh, dentro de la plataforma entonces eh, a, acá pues eh, las estructuras las vamos a ver eh, como como tablas verdad vamos a ver la información como columnas y aquí vamos a tener por ejemplo la información geográfica como por ejemplo en este caso la geometría verdad eh, como un almacenamiento ¿verdad? geométrico digamos un tipo de datos ya específico que ya sea reutiliza Utilizando, por ejemplo, los, los tipos de, de, de datos que trae el motor, como en el caso de SQL, que usted está usando Geometry, ¿verdad? O crea su propio y utiliza su propio, por ejemplo, como en Oracle, que utilizamos eh, eh, ya sea Oracle Spatial o utilizamos la geometría de ESRI, que se llama eh, Spatial ST. Muchas es gracias. Un, es un tema, muy, es un tema sí, mucho más técnico, pero sí... Eh, que tal vez se puede abordar en algún momento de, de alguna otra forma con ustedes. Muchísimas gracias, don Sergio. La siguiente consulta es, ¿cómo haría para obtener una licencia para ArcGIS Online para utilizar la herramienta Story Maps. La estoy requiriendo para desarrollar la tesis de licenciatura en ingeniería civil para realizar mapas interactivos. Sí, tal vez ahí sería importante destacar, ¿verdad? Que dentro del licenciamiento educacional, la UCR tiene derecho a 10 sitios de, de Argis Online. Eh, ya, la mayoría ya están activos. Eh, de hecho, Helen Cubero, ¿verdad? del Centro de Informática es administradora de los sitios de Argis Online. Y eh, por medio de Helen se podría hacer la solicitud, ¿verdad? Para crear un usuario que le permita realizar esas labores a don Nicolás. No sé si, si Helen quiere agregar sí. algo más. Helen o Jairo? Eh, eh, tal vez para apoyar. Eh, sí, efectivamente, Helen está como administradora. Eh, tengo entendido que quedan dos o tres espacios y eventualmente si alguna de las escuelas, porque se asignan por por escuela o por facultad, eh, requiere hacer uso de una instancia de estas, puede enviar un correo a helen.qr.c.cr y entonces ahí nos ponemos de acuerdo para hacer la implementación. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos eh, la mano levantada, don Luis Guillermo Vargas. Don Luis Guillermo ya tiene permiso para activar su micrófono, puede hacer su consulta. Eh, muchas gracias, voy a la cámara. Eh, muchas gracias. Este, Bueno, yo hice una consulta antes de, tenía un compromiso a las 10, entonces salí rápido y me volví a conectar a ver si estaban. Entonces vi que sí estaban y quiero hacerla, hacerla de nuevo. Eh, no sé si ya lo habían respondido, pero digamos, en realidad mi pregunta era, yo trabajo en el ANAME, ¿verdad? Tenemos bastante uso de, ya ahí conozco a Sergio, más, eh, nos, hemos, nos hemos reunido ahí en algunas ocasiones, ¿verdad? Este, la pregunta era más que todo relacionada con, con que si se puede hacer venta de servicios, digamos, como vínculo externo, que algunas unidades tienen, digamos, aquí en la universidad con productos de licenciamiento educacional. Por ejemplo, digamos, hacer un visor para una entidad pública como puede ser Incofer, Conavi, MOP, que tenga alguna, algún vínculo externo, digamos, algún, algún pago o algo por el estilo. Entonces, era mi consulta inicial, digamos, y, si eso se, era posible con esta licencia o si a, a, en ese modelo... O, digamos, el otro modelo es si, digamos, por labores normales de la universidad se hace un apoyo a alguna entidad externa a la U, haciéndole alguna aplicación que no, que no sea de uso, digamos, que sea nada más como visualización, eh, se, puede hacer, se puede hacer uso de esta misma licencia educacional. Y tal vez para ampliarle la, la, la respuesta anterior, ¿verdad? En general, ¿verdad? El licenciamiento es para uso educativo. Se puede usar para educación, para, para investigación también, y también para uso interno dentro del campus. Los usos lucrativos, digamos, del licenciamiento no están contemplados. Uh -huh. eh, se pueden dar servicios para que no tengan ningún fin de lucro, ¿verdad? Usando uh -huh. el licenciamiento pero no para vender servicios, digamos que si tenga un, un ingreso comercial. Se pueden dar combinaciones, ¿verdad? Puede ser que algunas unidades puedan tener sus licencias comerciales para otros fines, ¿verdad? Y usar licencias educativas cuando, cuando es para, para, para ese uso. Eh, no sé más bien, por ahí está Luis González también. No sé si Luis quiera agregar algo al tema, Luis. No sé si todavía lo tenemos por ahí, pero básicamente en general esos, esas son las condiciones, ¿verdad? Uh -huh. Básicamente es, es para uso educativo y no se contempla, digamos, eh, el, el uso comercial, digamos, de las licencias. Digamos, una eh, dar un resultado, de una investigación o de una serie de investigaciones, eso se considera uso de, educativo. Sí, habría que ver ya el caso específico, ¿verdad? Pero probablemente uh -huh. si es para, para investigación, eh, el uso está permitido. Eh, okay. Ya si sí, sí se va a hacer una consultoría de venta de servicios, eh, uh -huh. ya probablemente excede las, las las condiciones del licenciamiento. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, don Luis. Tenemos otra consulta. Eh, buenos días. Existe un listado de las aplicaciones, componentes y versiones que posee la UCR. Adicionalmente, en el licenciamiento institucional educativo está incluido el acceso y uso de los API para developers. Tal vez Helen eh, nos puede ayudar con esta consulta.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 Sí, sí existe un listado de esas aplicaciones y de esos componentes. Nosotros generalmente ponemos en el sitio de software.ucr.ac.cr solo las aplicaciones que normalmente Geotecnologías nos recomienda poner para los estudiantes para que no vayan a activar todos los complementos y que esto les vaya a generar problemas de rendimiento en los equipos. Pero sí existen otras aplicaciones adicionales que este, podrían consultarnos, ya sea por correo o tiquete por el sistema de solicitudes de averías del centro de informática. Lo pueden generar, nosotros lo verificamos, si hay algún otro componente, alguna otra aplicación eh, que no está en la lista, pues podemos realizar la consulta de geotecnologías o brindarle los códigos de activación en caso de que sí esté incluido en el licenciamiento que tiene la Universidad de Costa Rica por medio de la SIC. Perfecto, muchísimas gracias, Helen. Creo que esa era la última consulta que teníamos. En reiterar el agradecimiento a don Sergio y don David por sacar este espacio y por toda la, la información que nos compartieron. Y muchísimas gracias también a las personas asistentes que nos acompañaron durante la mañana. Esperamos que esta información haya sido de muchísimo beneficio para ustedes. Y en caso de dudas o consultas, pueden comunicarse con nosotros en el Centro de Informática y nosotros podemos canalizar las consultas con los compañeros de Geotecnologías. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que estén hoy en paz y buen día. Muchas gracias por la participación.